Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Este episodio, aunque tiene un claro sentido cristológico y se centra en la pregunta ¿Quién es este? Tradicionalmente se ha hecho de esta narración una lectura eclesiológica. Ya desde Tertuliano la barca se, entendí, se entiende como la imagen de la iglesia en la que Jesús acompaña a sus discípulos. La comparación es muy gráfica y puede dar pie a numerosos paralelismos. Una cosa es clara, solamente quienes tengan conciencia de pertenecer a la iglesia, es decir, se sienten embarcados que trabajan realmente en la evangelización, podrán be, vivenciar y comprender la presencia de Jesús entre los suyos. Solo formando parte de la comunidad se puede tener experiencia de las dificultades de esta y del sentido fortalecedor de la presencia de Jesús. Desde fuera no es posible comprenderlo. Para el pensamiento bíblico el mar tiene el significado de guarida de las fuerzas del mal. La iglesia navega en un ambiente donde no le es favorable y amenaza a veces con destruirla. En el mejor de los casos, como todo movimiento, ha de vencer resistencias y dificultades si quiere avanzar. La finalidad de una barca es navegar, así la iglesia se mueve hacia su puesto de destino. Si permanece demasiado tiempo anclada... ...correrá mayor peligro de que se pudra su casco. Por eso es necesario que mantenga su dinamismo... ...trabajando por su misión, que es la evangelización... ...y de ahí vendrán las oportunas correcciones o golpes de timón. Las velas representan el Espíritu de Jesús... ...que va guiando la nave de la iglesia. Ella, zarandeada por las fuerzas del mal no será fácil llegar al destino. Las corrientes de agua podrán ser aprovechadas para una mayor velocidad y suavidad mientras siga en la dirección del rumbo deseado. La iglesia, en cambio, formada por hombres, no está exenta de las dificultades. Unas provienen del entorno, pero otras surgen en el interior mismo de la comunidad. La historia de la iglesia muestra que las dificultades externas suelen tener un efecto purificador. Dice San Ambrosio, nos ayudan más los que nos persiguen que los que nos alaban. La realidad es que las dificultades, grandes o pequeñas, siempre están presentes como las olas del mar y todas las barcas que navegan padecen la tormenta. La iglesia no es una sociedad de perfectos, por eso hay que contar con los problemas surgidos de los que forman parte de ella el can puede ser el cansancio la pérdida de equilibrio en los golpes de timón y el miedo se hace presente el mar siempre parece el mismo y da la impresión de que no avanzamos que hemos conseguido después de tanto esfuerzo en el barco o en el avión la impresión de inseguridad es mayor que en la tierra firme el miedo puede hacer su aparición esto es peligroso, la falta de fe, la sensación de estar perdidos, la falta de oración, puede hacer que la travesía sea poco feliz. La barca no naufragará, pero ante unos rostros tan serios, pocos se animarán a subir a ella. Al igual que la barca de Pedro, la función de la iglesia consiste en llevar la palabra de Jesús a tierra de paganos. De ahí que la iglesia no es una barca refugio, sino una barca misionera. La presencia de Jesús es lo que constituye la fuerza, la seguridad y la esencia de este navegar. Solo con Él se garantiza el éxito final. Sentimos su ausencia cuando no la integramos en nuestra vida, en nuestra oración. Entonces sí sentimos la tormenta. Gritemos como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe, que el Señor los bendiga.